soy etnobotánica y entonces trabajaba con plantas comestibles y trabajaba como más con quelites en el tema de cocina tradicional y como como la salud con los alimentos y demás y en eso me enseñaron a hacer chocolate así un proyecto que está en michoacán que se llama chocolate bacán pues como que me invitó al proyecto me uní y me quedé ahí unos años y pues él me enseñó a hacer chocolate en todos los sentidos en ir a las huertas y desde la primera vez que me invitó hubo un clic en el, en el tema del cacao porque yo llegué solo a vender con él en un bazar y pues el tema me salía muy bien porque ya había ido a cacao tales como en la escuela, había estudiado cosas de las abejas y la polinización, o sea como que tú pues, se había escuchado esas cosas. Este, no vendía como una mercadóloga, la verdad no me sale, pero sí podía explicarle a la gente qué se estaban llevando y fue bien chido porque todas las cosas como que me las sabía, entonces me gustó un montón eso y me quedé enamorada del, del proyecto, ¿no? y me di cuenta que pues era lo mismo, era hacer exactamente botánica, pero es pues, como ya te la podías comer, ¿no? ustedes estás estudiando todo el tiempo, estar preguntando todo el tiempo, pero después hacer como el entendimiento y contárselo a la gente. El, los productos que hago los vendo en diferentes ferias o mercados o tianguis entonces hay personas que nunca han tenido contacto con el, con el cacao en este caso y pues hay que explicar todo desde cero ¿cómo explicas algo que es muy complejo? es, es, que es un proceso largo pero tiene que sonar muy sencillo porque a todos pues todos lo entendemos ¿no? y después de estar como cuatro, tres años trabajando con ese proyecto ya me, me independicé y me regresé a la ciudad a pues como a dar a conocer más las cosas. Ya había estado viniendo, ¿no? Estaba viniendo y vería que a mí había como mucho interés. Aquí ya hice el proyecto de Pásele y sí Hay, que es el proyecto de chocolate que tengo. Todo el tiempo lo están gritando en el tianguis, todos pásele, pásele Si sí Hay. Entonces es como muy constante la palabra. Y de una manera también me, evita que me limite a solo hacer cacautería o chocolatería, sino realmente es como un proyecto biocultural que está enfocado a la gastronomía. Entonces, por primera vez, todas las cosas que sabía, porque ves que uno va aprendiendo cosas y cosas, pero no las puedes aplicar todo el tiempo. Entonces, pues sí me permitió juntar todas las ideas. La curiosidad yo creo que nos ayuda a que podamos mantenernos en esta vida, o sea, existir aquí ahora vivos. Ajá. Porque si no tenemos esa curiosidad de hacer los cambios, pasan cosas como lo de ahorita, que se nos cayeron a muchos nuestros ideales, nuestros proyectos, nuestras zonas de venta. A mucha gente, a mí, nos cambió todo. Y entonces la curiosidad nos ayuda a buscar alternativas.